Caras falsas que se esconden Arreglando, maquillando Para ocultar su aire No mires, no te atreverás El estúpido está en el aire En el aire, todo el aire Impecable, puro resplandor, hazlo, tómalo, ellos no comparten. No puedo fingirlo, no lo haré, yo sola, no puedo culparlo, solo los mutilaré, en mi trono, no puedo fingir, dale por mi cuenta, no puedo culparlos. Solo tengo que llegar a mi trono. Soy los colores, canto la canción. Veo las letras, entonces canto. Soy los colores, estoy en mi trono. Esperando una invitación para decir que no. Soy los colores, canto las canciones. Veo las letras, entonces canto. Estoy de moda, odio las canciones. No veo las letras, nunca cantaré, nunca cantaré. de comercio, verdad escalonada o desafío Solo pregúntate si importa arrastrando a todos los millonarios Comerciante de aceite de serpiente, nadie comparte, nadie entiende Sostén tu mazo en tu pecho sin rosas, nadie es tu amigo No puedo fingirlo, lo haré sola, no puedo culparlo, lo mutilaré la por mi cuenta Solo tengo que llegar a mi trono Soy los colores, canto la canción Veo las letras, entonces canto Estoy de moda, estoy en mi trono Esperando que invites para decir que no Soy los colores, canto la canción Veo las letras, entonces canto Soy los colores, odio las canciones No veo las letras, nunca cantaré Nunca cantaré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 Puedo culparlo, solo tengo que llegar a mi trono A mi trono A mi trono A mi trono